este tema porque, claro, esta mañana nos despertamos con la noticia. Anoche a las 9 y media falleció Carlitos Balá a sus 97 años, muy longevo, ¿no? Había estado internado en el sanatorio Güemes el día anterior y finalmente su, una de sus hijas lo anunció eh, hizo, bueno, dio a conocer la noticia ¿no? La, la última gran gira de Carlitos Balá, amado por muchísimos ¿no? Marcó la infancia de muchísima gente no solamente de gente de hoy 40, 50 años, sino también de los más chicos porque Panam, que también eras un artista infantil, lo había convocado allá por el 2010 para hacer algunas de sus temporadas e hicieron temporada juntos. Entonces, Carlitos Balá tocó las generaciones de muchísimos eh, de muchísimos argentinos, ¿no? Que hoy ya son adultos, otros siguen siendo niños, pero lo cierto es que muchos famosos lo recuerdan a través de redes sociales, muchos humoristas también. Decías eh, Panam, bueno, fue una de las que le la dedicó un posteo, ¿no? Tal cual, vamos a ver el primero claro. que es de, de Panam, entre otros famosos en este caso, ¿no? Amado Carlitos, que es el primero, yo soy Panam, es la cuenta oficial de ella, seguirás latiendo por siempre en mi corazón y en el de todos los, tus amados Balacitos, gracias por hacerme parte de tu familia bueno y todo un texto ahí dedicándole no con clásicos de, que también lo recordaban, no clásicos de Balá que tiene que ver con el chupetómetro, ¿cuántos habrán dejado el chupete sí. gracias a Balá? Bueno, Esa no es un tema con Carlitos Balá Por supuesto, lo llevó de gira Sí. Se, sí. Él, lo invitó. Durante un tiempo, claro, estuvieron de con Él contó, bueno, el tema de que se enteró, obviamente a través del médico que se deformaba el paladar y a partir de ahí, bueno, nace esto del chupetómetro claro, que a partir de los dos años los chicos tenían que dejar el chupete y él los invitaba a través del chupetómetro, una iniciativa que más allá de sana fue muy popular y que además lo marcó por siempre eh, muchísimos éxitos y otros de lo que de los famosos que lo recordaron fue jay mamón que también subió una foto con él aprovechaban para subir fotos con él sí, marley sí. miren acá marley pone una foto de que él cuando era chiquito que bueno aparte porque es igual que Mirko no claro y aparte el corte el corte emblemático la de Carlita, -taza, ¿no? tal cual ¿Ese toda es mi marley? Niñez, esa es marley es idéntico a Mirko. toda mi niñez sí. tuve el peinado de mi ídolo de la infancia carlitos Balada haciendo referencia ahí al, al corte taza como decís Ama, gracias carritos Balá por las sonrisas de toda la vida, Cristina Pérez también, bueno, periodista ella. Eh, hay más, eh, más homenajes a carritos Balá, Santi del Moro, bueno, en uno de los programas también estuvo con él, el Chueco Suar, eh, haciendo ahí el gestito de idea, ¿no? Claro, sí. También un clásico de, de Carritos Balá, y muchísimos famosos que no perdieron la oportunidad en, el día, en las redes sociales en el día de hoy, justamente para recordar lo eterno que va a ser Balá para todos nosotros. Eugenio. Que hace sus 97 años entonces hizo su última gira como se dice. Y además, porque trabajó hasta hace muy poco tiempo. Sí. Eh, toda la vida dedicado al escenario y a, y a los chicos, a los niños. Generaciones y generaciones y generaciones. Por eso siempre decimos, ¿no? Cuando son tan grosos, cuando han generado tanto, cuando han logrado tanto y trascendido tanto, eh, no se mueren nunca. Tal cual. Bueno, hasta ahí entonces, estoqueando redes para recordar a gran Carlitos Bana. Muchas gracias, muy bien. Muy bien. hermoso hermoso